En este vídeo, para cerrar el bloque de magnitudes geométricas, vamos a hablar sobre los materiales y recursos que podemos utilizar en nuestra aula de educación primaria. Haremos un recorrido por los materiales que se pueden emplear en el aula para trabajar la magnitud, longitud, superficie, amplitud angular y luego vendrá Juan Antonio y nos hablará un poco acerca de la magnitud, volumen y otros recursos que se pueden emplear. Para trabajar la comparación directa con la magnitud, longitud, una de las primeras tareas que podemos hacer es la de comparar. Eh, Objetos físicos y realizar seriaciones con ellos. Un ejemplo de material para trabajar esto puede ser este puzzle o alguno que construyáis de manera similar, en el que voy realizando una serie en la que los elementos, en este caso las muñecas, están ordenadas desde la más grande hasta la más pequeña. Este puzzle además permite extraer las figuras de dentro y realizar la comparación directa de manera. Bastante más visual que con este borde de aquí. Ya en cuanto a la elección de la unidad de medida, sabíais que podíamos tener unidades de medida convencionales y no convencionales. Un ejemplo de unidad de medida no convencional para trabajar la magnitud longitud es considerar los cubos multilink, en este caso el lado del cubo multilink. Y realizar mediciones, pues, por ejemplo, del largo de la caja de la que viene con este cubo múltiple. o sea, con esta sucesión de cubos múltiples. Podemos decir que la caja mide 5 lados del cubo. También existen, y quizás esto es un poco más extraño porque lo hayáis visto menos, las regletas en las que en lugar de medir un centímetro de lado miden dos centímetros de lado. Es por eso que si utilizáramos este tipo de regletas en nuestra aula, pues seguiríamos trabajando la unidad de medida no convencional. Entonces, estos serían 2, estos serían 4 y estos serían 6 centímetros. Pero bueno, a nosotros eso nos daría igual. Al final acabaría siendo la medida en regletas, que al final pues sería una blanca, dos blancas, tres blancas, pues serían 3, 5, 6 regletas blancas de largo. Si quisiéramos utilizar las regletas en el área de aritmética y tuviéramos en clase alguna persona que tuviera algún tipo de dificultad visual, pues probablemente estas serían bastante más sencillas de trabajar porque nos permite manipularla de manera más fácil y es bastante más intuitivo tocarlas y ver la diferencia entre las longitudes. Entonces para trabajar en vuestra aula, en el caso de que se dé esta situación, pues quizás es bastante más recomendable. Si en lugar de trabajar las regletas 2x2 trabajásemos con las regletas 1x1, pues entonces ya estaríamos empezando a trabajar la magnitud-longitud con un sistema de medidas convencionales, porque al final estos no dejan de ser múltiplos de un centímetro, y esto ya sí que está en la unidad de medida habitual. Ocurre lo mismo si utilizáramos este tipo de bloques encajables, los multilinks no eran convencionales porque no medían un centímetro de lado, pero estos sí, entonces si trabajáramos con esto ya podríamos hablar de unidades de medida derivadas de la unidad de medida del sistema internacional. Y llegamos al instrumento de medida que probablemente todo el mundo conozca, que es la cinta métrica. Aquí os presento dos distintas. Esta, no sé si va a enfocar bien la cámara, y esta. Voy a ponerla al derecho. A ver, como podéis comprobar, hay una gran diferencia entre las dos. Voy a colocarlas en el mismo número para que veáis. En esta cinta métrica, que mide un metro exacto, pues eh, además de los centímetros, tenemos marcados los milímetros. Entonces nos permite realizar una medición bastante más precisa. Sin embargo, con esta, quizá más accesible para las primeras edades, solo tenemos marcados los centímetros. Ya es decisión vuestra con cuál de ellas querríais trabajar. Y también, pues un poco dependiendo del alumnado con el que os encontréis. Quiero hacer algún tipo de llamamiento, si alguien me escucha, y eh, importante. Eh, porque en algunas editoriales nos dejan pues, material como este, que parece muy chulo, porque es una cinta métrica de un metro, pero está medida en decímetros. No sé si lo, si lo veis. Sin embargo, cuando lo comparamos con una cinta métrica tradicional, podemos comprobar que si empiezo en el cero, no es del todo exacta. Entonces, por favor, cuando vayáis a trabajar con material manipulativo, comprobad que el material con el que estáis trabajando está bien realizado. Porque a veces ocurren este tipo de cosas. Me dicen por el pinganillo que no se ven, así que voy a desplazarla. Y aquí podéis comprobar que habiendo empezado en el mismo sitio, no acaban en el mismo sitio. Este es el último material, el último instrumento de medida que os vamos a presentar para la magnitud longitud, que es una rueda métrica. Esta en concreto mide en centímetros. Básicamente lo que hace es que eh, si yo avanzo y deslizo esta ruedecita que veis aquí por el lado de lo que quiero medir, pues irá avanzando y me irá diciendo cuánto mide en esta pantallita que veo aquí. Por ejemplo, ahora he recorrido 10 centímetros, ahora he recorrido otros 10, y así hasta que yo quiera. Entonces habré recorrido 10 y 10, y además... 5 centímetros o sea, al final dejan un total de 25 centímetros. Este instrumento tiene la ventaja de que también me permite medir líneas curvas, porque puedo amoldarme al recorrido que vaya haciendo el objeto que tengo que medir. Esto, aunque así os parezca un poco extraño, seguro que lo habéis visto por la calle, si habéis visto personas que trabajan en la construcción midiendo cuánto, bueno, cualquier cosa en, en, la, en el exterior. Y además también está en algo que probablemente utilicéis más a menudo, que el cuenta kilómetro de vuestro coche. Para la magnitud amplitud angular, además del transportador de ángulo del que ya hemos hablado en el vídeo correspondiente, pues os vamos a presentar este instrumento tan raro, que probablemente no hayáis visto antes, que está aquí. Básicamente nos dice a qué ángulos se encuentran los objetos desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es... Mirar por aquí, por este, esta muesquecita que hay aquí, enfocar con este piquito y colocar esto en el ángulo que veamos. O sea, en, enfocar nuestro objeto, el que queremos ver, a qué ángulo se encuentra. Yo voy a hacerlo aquí a ojo sobre la mesa. Aprieto y en el momento en el que la aguja deja de moverse, suelto. Y entonces puedo saber que el objeto al que estaba señalando está inclinado un total de 14 grados, desde donde yo lo estoy considerando. Para el cálculo de áreas de distintas superficies, el material que vamos a utilizar es básicamente cualquiera que nos permita eh, construir algo plano para trabajar la medida. Voy a enseñar ahora algunos materiales que permiten esto. El primero que ya deberíais conocer es, por ejemplo, el polidrón. Yo puedo considerar las distintas piezas del polidrón y ver cuántas veces o cuántas piezas necesito para recubrir la superficie. Algunas me van a permitir hacerlo de manera exacta y otras me van a ir dejando huecos. La idea es que no nos deje ningún hueco. Entonces, cuidado con cuáles son las piezas que te selan correctamente el plano. Otro tipo de material es, por ejemplo, este, que está formado por figuras que solo están compuestas de triángulos equiláteros. Pues aquí tenemos los hexágonos o estos trapecios que están aquí, y entonces puedo ir recubriendo toda la superficie. Calcular el área de esto, pues, se limitaría a contar el número de veces que se repite el triángulo equilátero dentro de ellas. Pues aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, por los 4 hexágonos serían 24 triángulos. También existen otros materiales que quizás tienen figuras un poco más extrañas, pero que también nos pueden servir perfectamente para utilizarla como unidad de medida. Por ejemplo, si considero esta figura y realizo una composición con esta figura en concreto, pues al final sería contar cuántas veces se repite esta figura o esta o la que escojamos dentro de nuestra composición. El siguiente paso es considerar cuadrados como unidad de medida, pues como habéis ido viendo en los vídeos. Estos son más pequeñitos, estos son más grandes, cualquiera de los dos nos serviría para ver cuántos cuadrados ocupa nuestra superficie. El último material para trabajar la superficie o el área, el cálculo de superficie, que vamos a presentaros es este, el geoplano. Este material nos permite tanto el cálculo de superficies como de perímetro. Pues La superficie al final sería ver cuántos cuadraditos nos estamos dejando, perdón que he considerado dos veces los mismos puntos, ahí dentro de las bueno, de la superficie que hemos considerado y que hemos rellenado o marcado con nuestro eh, elástico. El perímetro, pues al final sería lo mismo, ver cuánto mide el elástico que hemos colocado en el geoplano, teniendo en cuenta como unidad la distancia que hay entre dos de los puntitos de los picos. Este material que os presentamos aquí ahora, pues también nos puede servir para trabajar el área, pero tiene la peculiaridad de que, tiene formas curvas, entonces eh, es un último paso al acercamiento hacia la superficie, hacia el cálculo de superficie. Ahora sí, configuras curvas para poder atender a toda la superficie que se os pase por la cabeza. Por último, vamos a por la magnitud volumen. Como ya hemos visto en el vídeo de la magnitud, lo que podemos hacer es utilizar distintos materiales como Multilink o la versión más chiquitita. Eh, tanto digamos medidas no estándar como medidas estándar para crear distinta, distintos cuerpos y ver qué volumen tienen. Como ya vimos, el volumen pues simplemente con contar el número de cubitos que hemos utilizado. Otro material que puede ser de utilidad son los cuerpos geométricos transparentes. De tal forma que, como también vimos en aquel vídeo, lo único que tendríamos que hacer es utilizarlo para ver cuántas veces caben cierta unidad de medida dentro de ellos. Y esto no los podemos encontrar tanto de este tamaño grande como algo más pequeñito. Dependiendo de dónde los compremos el uso que le queramos dar. Por último, vamos a hablar de otros recursos que podemos utilizar en nuestra aula para trabajar las magnitudes geométricas. Lo primero que podemos utilizar es lo que tenemos a mano, literalmente. Las manos, los pies, eh, el cuerpo completo. Después podemos utilizar objetos que tengamos a nuestro alrededor como unidades de medidas irregulares. Para pasar posteriormente a las regulares que ya vimos en los vídeos. Para la magnitud longitud y el cálculo del perímetro podemos utilizar, por ejemplo, cordones o cuerdas en las que lo colocamos primero alrededor del objeto que queremos calcular y después ya utilizamos una de esas medidas irregulares o regulares según en la etapa en la que nos encontremos. Para la magnitud superficie lo que podemos hacer es coger cualquier objeto prácticamente que tengamos en nuestra mano y utilizarlo como una medida irregular viendo cuántas veces cabe dentro del objeto que queramos medir. La magnitud-volumen, casi que en lo que hagamos se nos mezcla un poco con la magnitud-capacidad que veremos más adelante. Pero lo que podemos hacer es, si tenemos, por ejemplo, objetos de plastilina hechos, sea el que sea, podemos moldear la plastilina, la de ambos objetos, a una figura similar y ver cuál de esas figuras es más grande. Así veremos qué objeto inicial tenía más volumen. Y por último, para la amplitud angular, podemos utilizar objetos tan cotidianos, y seguro que habéis visto imágenes por ahí por Internet, como la puerta. Podemos trabajar esa amplitud angular con los grados que está abierto una puerta o, como ya dijimos en el vídeo, los grados que vemos en el reloj. Cualquier aspecto que implique esos ángulos. Y esto es todo en el vídeo de materia y recursos. Esperamos que os sirva y si tenéis cualquier duda o comentario, como siempre, la podéis dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente.